No, no, roster, tú no tienes que estar aquí, tú no fuiste el creador. Rooster, ¿Quién tú... me pegó? Roster, los baja ahí con Alexis. Ah, por cierto, mira, mira, mira cómo se llama el perro. ¿Ves? Roster. Mira cómo se llama. ¿El de ok. <ríe> ok. No te 10 roster. Sé que no lo eres. Sé que no lo eres. Bienvenido a todos y a todas. Eh, creo que hay poca audiencia hoy. Eh, pero igual no importa. Bienvenido señor Rooster. Quería darle la bienvenida a la serie. Y bueno eso. Vale. cosas que el señor Agus no dijo. Primer inciso. <risas> no se puede robar nada del Lobby. No, roster, y lo digo por ti. ¿eh? Nada. Segundo inciso: <risa> cada vez que salgan del servidor, guardar todo en cofres. Porque. Hijo de puta no madre. Porque. No, espera. No, estoy... no, no roster, no. Estoy explicando, espera. Estoy explicando. Tranquilo, roster. ¿Podrá, ¿podrá... Tranquilo, ya luego vas no, a hacer no. un tryhard conmigo, pero tranquilo. Según el chiso, como les explicaba Cada vez que salgan del... ¿Qué ha pasado? ¿Qué vas a ahora? ¿Bien? ¿Bien? ¡Sí! ¡Lo voy a comportar bien! Ya, ¿ya oíste? Ya Vale, como segundo inciso, cada vez que salga una persona al servidor, guardar todo en cofres, porque cada vez que salgan y entren, las cosas desaparecerán. desaparecerán ya cabrón, hable bien. De su inventario, así que tener cuidado si van muy chetados y se salen del server. Guardar todo. Aviso número uno, guardar todo. Y eh, inciso, número tres, inciso número tres, disfrutar de la serie que Gracias empiece está, eh, está que empiece el juego del hambre por favor vengan cuando abra esta puerta comenzará la serie Ay. hey le pegó espera <risa> sí. Roster, Roster Robó a no Roster? Vengan, síganme. síganme. Se murió, Rostel. Síganme. Rostel, si todo, miro todo que vieras una intención de matarme, te mataré. Cuando yo abro esta puerta, la serie habrá comenzado. ¿Entendieron? Ah, Agus, Agus, espera, espera, espera. espera. Eh. Inciso número 4. <ríe> Las dos palancas. <ríe> Las ah, dos sí. palancas no pueden estar activas al mismo tiempo, porque la puerta dejará de funcionar Si, sí, el otro día entré al server y, y eh, la huye y tuve que armarlo desde cero ¿Cómo? Eh, nada, olvido olvidé lo que te dije sí, Roster, espera, no pegues por favor, te, te explico, mira Para salir, hay que apachar esa palanca, salimos Salimos todos, ¿ok? y cerramos desde aquí si las dos palancas están activas al mismo tiempo la puerta dejará de funcionar vale a ver, ya está están activas las dos palancas ahora trata de abrir ves, no funciona la puerta porque las palancas están activas ahora, baja la palanca bájala Roster, no, tú tú tú Roster. baja la palanca ok, ahora bajo la palanca de aquí Trata de... Tra activarla? ¿Ves? Ahora ya deja, por el Bueno, por la sencilla razón... Que las palancas no son activas al mismo tiempo ¿Me entendiste? ¿No? Pues... Cuando suba el video, lo miras y ahí... Estará la explicación <ríe> Vale, y... Eh, Como quien... De iniciación le daré 10 filetes a cada uno. Tú espero que seas así. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Vale, ahora sí. Que comience. No, 20 no, 10. No tengo mis filetes. Ah, que se lo quedó, Roste. Ah, Con razón, ¿ves? Usted, ladrón. Eh, otra utilizas? cosa, Shh, no, no se peguen, les haré kill algo los dudes. Otra cosa, no usar eh, el hacha de madera. ¿Por qué? Porque tiene poderes administrativos. Y si quieren que lo elimine, me tienen que pagar 5 de ruso. La mentira. ¿Qué? <risa> eh. <risa> me siento estafado. te voy a enseñar la casa, que no, no te la enseñamos, Mira, ese es una casa lobby. entra, entra. Es una casa lobby. Es para.. Roster? Roster, los no, huevos, no, no. No, roster. Chish. Chish popo. Roster, no. No me hagas poner una barrera, roster. No me vas a poner una barrera, roster Bueno, vamos a hacer algo. Se fue. Vale, Rooster, ven. ¿Te acuerdas de enseñar ¿Dónde? Vente, oh, vente, ven, ven. Mira, aquí están las camas de hotel para dormir la primera noche. No se vale robar, acuérdate. Aquí puede dormir si quieres. Acústate aquí, aquí en esta. O en esa. La que quieras, la que quieras. Tú, acústate. A dormir, a dormir chicas a dormir ah qué quieres comer Mira, interesante qué quieres platicar usted te puedes desmontar tu disco ¿eh? sí puedes hablar por lo menos sí sí sí router si tienes menos de 18 años no importa por eso, también tengo años. yo te autorizo tu imagen legal no importa Acuérdate, soy el todopoderoso <risa> ¿Por qué no quieres hablar, Roster? Es que él es tímido. Oye, ¿por qué tienes skin? Viste, mi nueva skin la creé yo solo ¿Y cómo tienes skin? ¿Y él no? Es verdad Bueno, eh, Roster, ¿te quieres venir a dormir? <risa> a gusto, a dormir, a dormir chicos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 Buenos días. Uy. Se Uy. sonó mucho el odi, eh. Vámonos a Va el... oh, Corre, roster, corre. No, corre. ¿Qué ibas a hacer. Corre, roster, corre. Sal, sal libre. Sal libre, roster. Tú a hago. Sal libre. Vale. Váyanse algo lejos de.. Bueno, de aquí, ¿no? Pero antes de que continúen los nombres tienes que estar desactivados No, no, a ver. ¿Cómo te vas desactivando nombres? Ah, sí, tienes razón. Ustedes son de acá yo soy de verdad. Yo soy de verdad. Yo nombres de verdad. Yo soy de verdad. no soy de verdad. Yo soy de verdad. Yo soy de verdad. Yo soy de Alex. Ah, estoy aquí, estoy aquí. Seguí la costa por, sí. por la izquierda. Bueno, por la derecha. ¿Sigue Ruster? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Joder, la miniatura. Ok, ya te... ¿Hacemos la miniatura? Sí, sí, sí. Vente a roster. Ay, ya llegué. Ah, roster, amigo. Miniatura, Ahí miniatura. Ahí está. Pero no tengo skin. ¿Por no se la pones? Eh, buen micrófono, buen micrófono. <risa> vale, ya. Miniatura hecha. Bueno, sígame, por aquí estaba yo, mire. Todo por la derecha. Roster, ¿quieres algún piquito de, de piedra? Te, te doy piedra. Bro, eh, ya vuelvo, voy a reiniciar un ratito el server ¿Cómo que? Te, eh, voy a... Okay, ¿a ¿Reiniciar el server? ¿Eh? No, voy a reiniciar yo el server, o sea, no, el server no, voy a reiniciar el juego Ah, vale, sí, pues no usted? Ok, chao, ahí a... okay. ¿verdad Roster? Bueno, me hice una bajadita Hola Ruster. ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¡Hostia! Mira, Esta cosa que nunca le, le haya utilidad. Ah, es para, ya, ya sé para qué es. El famoso cobre. Parece que no, se fue. Me dejó solito. ¿Cómo roster avances muy lento compañero no es que avance muy lento sino que estoy avanzando a mi ritmo y tu ritmo es muy lento no es lento porque es mi ritmo que es muy lento, <risa> oh, es muy lento. Ah, ah. hostia si aquí hay un creep cracker. el crack de llamar alguno. Sí, la verdad es que sí. Eh, ¿dónde está? Eh, la mina. Coordinada. Coordinada. Bueno, escucha la bomba. Y llegarás a tu fin. A ver, yo soy el principio de la, de la mina, o sea, no, no a matarme. Ah, Como no, soy yo, eh. No, zombie, Vete, vete. Es de noche. No bien, no bien, bien, voy a esperar que te el vida, lo siento. sido? No es muy con un arma. Es miedo, este señor. Un creeper no. Aléjate de él, papá. Bueno, me tengo que curar. Estoy alto. dos corazones. No. Ay, pero no sé dónde es el principio A ver, de la meta. ¡No! Eh, salvo cerca, mira. eh hago eh rosca, mira. Ay, ya, ya. O sea, que no guapo sé que... cómo lo puedo hacer tan malo Nightups Pero no te pongo Es como que ¿Ah? hasta el golem me estaba Ah, espera pero te tiro Te tiro, te tiro Eh Ya estoy llegando, estoy llegando. Hola Hola Hola y bloque de magma Uh, no, ¿tú? ¿tú? no, ya ¿tú? no ya tiene espada no, todo, eh, Ey, es seguro ¿Qué quieres más de mí? Eh, vale, ¿quieres guardar? Eh, eh, eh, era una pregunta, no, ¿No Oye, que no se ve muy atrevido. yo ah, bajo de <ríe> precaución. Mira, una entorcha para ti. ¡Ey, me entorcha! No, así, ¿Para qué ocupas, Antorcha? Solo brillo al máximo Joder, contigo no Gráfico... <risa> ¿lo, lo tengo al máximo Y no miro ni interacción O sea, corre Ey Ya no lo funciona muy rato. ¡Eh, Dios Rooster! ¿Lo haces todos los cofres? Sí. Joder, al otro no te invito a mi mina, eh ¡Pero si yo la encontré! ¡Se lo ibas a picando! Él la encontró, ¿no ves? ¡Cállos! No. ¡Excusas! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Ok I used to be up to no good No good, ey Now I got all of these shows, but